De todas las series que han salido en el último año sobre Silicon Valley y el mundo de los startups como la de WeWork o la de Uber, la que más me gustó es esta. Se llama The Dropout y es protagonizada por Amanda Seyfried. Basada en hechos de la vida real, la serie narra el ascenso y caída de Elizabeth Holmes, una mujer que lideró una compañía llamada Theranos y que resultó ser un fraude completo que jugó con la salud de muchas personas. Amanda Seyfried está genial en su papel como una mujer que es una villana, pero de alguna forma la humaniza y lo hace tan bien que en momentos uno llega a sentir pesar por ella. Pasamos de pensar que es una niña ingenua que se vio envuelta en una situación que no supo manejar a verla como lo que es, una completa sociópata. Este personaje fácilmente pudo haberse convertido en una caricatura, pero es mérito de Seyfried que eso no pase. Holmes me pareció una mujer más que en su recorrido para engañar a todos primero se tuvo que engañar a sí misma. Al final, The Dropout es otra historia sobre una compañía que logró recaudar cantidades absurdas de dinero y muestra ese mundo de Silicon Valley en donde muchos se hacen ricos especulando, y al final resultan ser fraudes. Es muy entretenida y que gracias a una gran interpretación es elevada a un nivel artístico bastante alto. Le doy 4 estrellas de 5.